Bueno, estamos en, vive, en vivo, en vivo y en directo. ¡Hola! ¿Cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a este nuevo video en directo. Soy Martín, el creador de Español Real y quiero aprovechar en, en saludarlos y decirles que ya me encuentro aquí en la ciudad de París, de vuelta y he decidido realizar este video para explicarte una nueva expresión, una expresión en español real. En el video de hoy voy a hablarte de esta expresión que es muy típica y que surgió a partir de un comentario el día de ayer. El día de ayer eh, con nuestra amiga Ana de reunión de lenguas realizamos una conversación, una tertulia sobre el día de San Valentín. Así que quiero comenzar este video agradeciendo a todas las personas que votaron a favor de realizar un video sobre el día de San Valentín. Si no lo has visto, te invito a ver este video en directo aquí, en la página Facebook de Español Real. También voy a compartirlo a través del canal de YouTube. Así que si no estás suscrito, considera hacerlo. De este modo vas a tener acceso a todo el material y a todos los videos gratuitos de Español Real. Bueno, para terminar la semana de hoy, para continuar con este tema del amor, de la amistad, he decidido realizar este video en directo con una nueva expresión. La expresión del día de hoy es hacer de Celestina te repito hacer de celestina qué significa en español real hacer de celestina bueno como en cada video, voy a comenzar rápidamente realizando eh, explicándote cada una de las palabras que conforma esta expresión y luego pasaremos rápidamente a la, a la explicación de la expresión del día de hoy Primera palabra el verbo hacer, como todos los verbos significa realizar una acción en este caso significa realizar algo, acometer algo, fabricar algo o ejecutar algo el verbo hacer es muy vasto en su significado en español los hispanohablantes lo empleamos a diario y en distintas situaciones Luego tenemos la palabra, eh, la segunda y última palabra que es Celestina. En esta palabra voy a detenerme un poco más ya que eh, quiero que entiendas el significado y también que amplíes tu vocabulario ya que la palabra Celestina existe en español y eh, es parte de esta expresión idiomática, de esta frase hecha. Celestina es equivalente a Alcahueta te repito una vez más despacio alcahueta con h alcahueta h en el medio entre la a y la u y alcahueta significa una mujer que concierta una relación amorosa alcahueta es para el caso de una mujer, para el caso de un hombre se dice alcahuete alcahuete. y alcahuete o alcahueta se refiere a una persona que facilita, promueve de manera encubierta eh, contacto, eh, eh, algún contacto con fines políticos o comerciales Así que este es el significado, eh, el segundo significado, podemos decir, ya que el primero está relacionado con una relación amorosa. El alcahuete o el alcahueta es aquella persona que concierta, que encubre o facilita una relación amorosa, generalmente ilícita o prohibida. Por consiguiente, esta persona, alcahueta, alcahuete o celestina, es una persona eh, mediadora, es una persona que busca uh, que dos personas, dos amantes o dos novios se encuentren bueno, eh, dicho todo esto y dado que Celestina, eh, ya entendiste a qué se refiere Celestina hacer de Celestina quiere decir justamente eso, hacer de alcahuete o hacer de alcahueta el significado se refiere a mediar entre dos amantes o buscar novio o novia a otras personas. Bueno, generalmente eh, se emplea en español la forma femenina. Me explico. Podemos decir eh, María hace de Celestina o eh, la amiga de mi prima está siendo de Celestina o la vecina está siendo de Celestina es un tema de uso o de costumbre el utilizar eh, de manera femenina o en femenino esta expresión, hacer de Celestina también cuando nos referimos por ejemplo a un grupo de hombres o de amigos eh, un grupo mixto digamos de hombres y mujeres podemos decir eh, estamos haciendo de Celestina para que estas dos personas se junten ¿no? para que tengan una relación amorosa o para que se enamoren así que amigos este es el significado de hacer de Celestina de manera eh, general podemos decir que es una expresión positiva sin embargo si nos focalizamos en el significado de la palabra celestina puede ser negativo ya que como lo mencioné el segundo significado de la palabra celestina o celestino se refiere a una persona que promueve contactos eh, ilícitos a nivel amoroso comercial o político así que este es el significado de la palabra eh, celestina y por extensión, por consiguiente, el sentido de la expresión hacer de celestina recuerda que es una expresión en español real y que se usa de manera eh, en femenino, celestina es importante que conozcas y que entiendas el sentido de esta expresión y que sobre todo la utilices, que la hagas tuya, de este modo tu español va a sonar más auténtico, más real, te vas a apoderar de la lengua española Bueno amigos espero que les haya gustado el video de hoy, si te gustó deditos hacia arriba, dale me gusta, comparte este video con tus amigos con otras personas, con otros conocidos eh, que al igual que tú están estudiando el español, que quieren pasar de ese estado eh, de miedo de comprensión, de duda, al estado de expresión, de tranquilidad, de confianza y sin estrés. Bueno, los saludo y espero que pasen un buen fin de semana. Conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Saludos, ñ, chao.